que equivalen 500 pesos son entre 4 todo se divide entre cuatro, ya a grandes rasgos. 120 pesos, sí, ¿verdad? Bueno, esa fue la primera anécdota. La palabra que aprendimos: Estamos en la del aeropuerto de puedes dormir en cualquier lado las ciudades no acá no sé en Kuala